¿Lo encontraron el de las que le echaron? Sí, gracias Carolina. ¿Ya lo encontraron el de los sí. 12 años? el de Yaneli Arias el de la muchacha que le echaron ácido del día. De ah, ya. Ah, ok. Ya o está sea. la imagen. No lo vamos a pasar porque no es no no, información claro. en desarrollo, pero, pero, pero ya se busca culpable, la persona. O Mira ya están buscando a alguien. Ok, magnífico. Bueno, gracias Carolina por la, por la presentación. Miren, uno de los temas que a mí me llama la atención, me ha picado la curiosidad en los últimos días, que he visto eh, en el listín diario, por ejemplo, he visto información, he visto algo que ha publicado Nuria Piera. Y tengo una información del listín diario, porque con relación al tema de las personas desaparecidas. Nosotros no teníamos mucha incidencia del caso de personas desaparecidas y tenemos un departamento en la policía que se encarga de ese tema, de las personas desaparecidas. Eh, la policía tiene su, su protocolo y ese protocolo a veces crea problemas. Mire, esta es una de las últimas que publica el Listín Diario, dice desaparecidos causan preocupación en el país. Y es verdad. En realidad hay mucha gente preocupada, incluyéndome a mí, por este tema. Pero déjenme darle algunos datos para que ustedes puedan, puedan ver cuál es la magnitud de este tema. 346 personas desaparecidas en el año 2017. ¿Eh? De esas, 25 fueron encontradas muertas, las otras no se sabe. Eh, lo más reciente publicado en el listín sobre el tema, eh, se estableció que, hace, eh, que en siete días fueron reportados... Desaparecidas nueve personas, eh, figurando entre ellos Luis Peña Valdez, el hombre que duró 12 años preso sin expediente. Ese que fue un boom en un momento que desapareció y está desaparecido. qué tú me miras de esa manera tan? Eh? Sí, bien. Eh, los... Eh, dime. Ahí. Eh, Creo que es una información de nacional. gran relevancia. Sí, sí, sí, parece que sí. Parece que la... Bueno, en el 2020, ante la falta de información de la Policía Nacional, eh, Listín Diario presentó unos 13 eh, desaparecidos, eh, eh, eh, hechos de esta naturaleza, ¿no? Eh, y definitivamente nosotros tenemos unas estadísticas que marcan que... Eh, eh, se ha determinado que al día en el país desaparecen entre 3 y cinco personas diarias. ¿Cómo va a ser? ¿En, es, en República es, Dominicana? Sí, señor. Ahora, ¿qué está pasando con la autoridad que, ten, que tiene la obligación de velar por esto? Es la policía. La policía tiene un departamento desaparecido, pero que pone aplica un protocolo. El protocolo que aplica es que después... A partir de la denuncia comienza a correr un plazo de 48 horas. Si en esas 48 horas, a veces un poco más lo dejan, si en esas 48 horas no hay una solicitud de rescate, entonces lo dan como desaparecido e inician un proceso de investigación y búsqueda. Pero ahí hay una falla enorme. ¿Cuál es la falla? Sencillamente es la siguiente. Cuando la persona va y denuncia, el desaparecido ya tiene un tiempo en que, la, en que los familiares, la gente más cercana, ha notado su desaparición. Es decir, si usted nota que un miembro de su familia no está, porque por ejemplo usted llama a, a su abuela, a su primo, a su tío, a su hermano, fulano, fulano está ahí. No, no está. Ah, ok, está bien. Eh, a la hora que usted sabe que él está acostumbrado a llegar o estar y no llegue, entonces comienza a indagar. Pero esa in en esa indagatoria familiar, de gente cercana, de gente del de alrededor, se, toma, se puede tomar 24 o 48 horas. Hasta que usted dice: No, pues ya el tipo está desaparecido. Y si es una persona que si es una persona que nunca ha, ha hecho eso pues la gente se preocupa, pero si es un tipo que en otra ocasión ha hecho eso y después de un par de días aparece, no estaba muerto, que andaba de parranda, como dice el, el famoso son cubano, sí. pues indudablemente que a usted como que no le va a preocupar mucho. Lo que quiere decir, lo que quiero decir con esto es que cuando llega la policía, la información, la denuncia, es posible que ya tenga dos días, 24 o 48 horas en esas circunstancias. Lo que quiere decir que los dos días que da la policía son cuatro días. Cuando la policía comienza a, a, a perseguir, a investigar, a, ha pasado quizá un día o dos más, siendo siempre que la policía fuera muy diligente cuando le llega la denuncia, siempre que lo fuera. Que si no, dejan eso ahí, a menos que usted no vaya a reclamar, no comienzan a investigar porque eso es en este país, así es que funciona la vaina. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El protocolo está mal, porque el protocolo debe ponerse en ejecución inmediatamente, recibe la denuncia. Y hay que hacer que la gente inmediatamente note la desaparición, denuncie, porque ellos siempre esperan un rescate, sobre todo en un país donde no hay tanta, tanta tradición de secuestro por rescate. Aquí, ¿cuántos secuestros por rescate conocemos nosotros? Ya ni siquiera se están produciendo los rescates express, lo, lo, lo, lo, la, eh, esos rescates express que se daban, eh, porque en definitiva eh, ese negocio se cayó. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Miren, hay un delito que es sumamente inhumano y terrible, que es el tráfico de órganos. Y una de las cosas que me llama la atención, ponme la foto otra vez, por favor. Pon, miren, ustedes ven esas tres personas. El señor de arriba, de la izquierda, ese es el que duró los 12 años preso sin expediente. Ese señor. Yo pensé eh, que ese se fue a trancar de nuevo, porque le iba mejor en la cara. <risa> Deben no, buscarlo no ahí. No Pero déjeme decirle algo: es muy probable que ese señor fuera un peligro para alguien y lo han desaparecido. Porque no tiene sentido que después de 12 años trancado también él se autodesaparezca. Lo que nos resulta extraño es que la policía no ha referido nada. Buah. Bueno. Es una muy buena... Pero póngamela de nuevo para, para, para plantearle... Miren, los otros tres, ¿qué edad de ustedes le echan, Francis? ¿Qué edad de ustedes tú, tú le echan a esos tres muchachos que están ahí? Pero 30 y 45. Exactamente. Y, y, y cuando usted analiza la foto, la, la edad, la característica. la característica de los otros, de esa gran estadística que tenemos, todos tienen esa edad. ¿Qué significa eso? Perfiro. Que gente joven, gente joven en condiciones de salud, ...que tiene buenos órganos para vender. Dios. Sí, eso es lo que yo creo, que es una banda... ...es una banda de tráfico de órganos. ¿Y son hombres? La mayoría... Todo, casi todos Cuando son es mujer hombres. es asunto pasional es de riña, Pero esto no aparece O sea, cuando usted ve que ha desaparecido Un señor mayor que, O tiene Alzheimer O demencia senil O tiene alguna situación que ha motivado Esa desaparición Pero la mayoría de los desaparecidos por esa línea Son gente joven Entre 18 Y 30 años Más o menos por ahí Entonces en ese nivel Son gente con buenos órganos son gente con salud, son gente que a lo mejor practican deporte. Y óigame, en el mundo, de, en ese mundillo del tráfico de órganos, un hígado cuesta un viaje cuarto. Estamos hablando de cuesta, miles, de Un corazón miles cuesta un viaje de, de dinero. ¿Eh? Unos pulmones cuesta un, una gran cantidad pero, de dinero. ¿Qué les da a ellos certeza de que estén en perfecto estado? Bueno, Uno de ellos puede tener afección bueno, corazón. Bueno, de corazón. Bueno, la muerte. materia prima es gratis. La materia la prima es gratis, si no te da lo que si Dios no libre. tienes bueno lo que tú bueno, vamos a buscar otro. Pero que si tú tienes un lecho de muerte. Vamos tú a buscar lo otro. Oye, me vamos a buscar otro y se acabó. ¿Por qué? Porque la materia prima es gratis. Hay que ver o sea, esos documentales. O sea, ¿qué es lo que yo planteo? Lo que yo planteo es que la autoridad le está da, se está pasando por el forro de estas informaciones y no están haciendo lo que deben de hacer con relación a este tema preocupante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es investigar, porque yo, a, a mí, mire los penalistas tenemos una maldita condición, lamentablemente. Y visión de quinta pata al gato. Exactamente, los penalistas tenemos eso, lamentablemente. A mí a veces no, a mí no me gustaría, porque yo cuando veo un, un hecho, de una vez quiero buscarle la otra, pero... Pero eso es algo Entonces natural. Te que no fuera así como tú lo crees. Claro que, que no. Teoría se Claro caiga. que no. Pero yo tengo los dedos cruzados esperando que lo dé un día, Pero y qué más un día están? Señores, hay una banda de traficantes de órganos. Eso es un. Miren, señores, ese es el crimen. No es común que sea más hay, se terrible que hay en el mundo del crimen. Porque porque eso es coger una persona, sacarle un órgano y dejarlo Amado, morir sin ese órgano Carla para venderlo. Carla Maciel, la niña. Exacto. La médico. Exacto. Que está presa. Exacto. Señores, esa es, ese es el tema. Ese es el tema. Por eso yo les digo, cuídense. Tengan, hay que hay que tener cuidado en la calle. Sobre todo se lo digo a los muchachos que andan en la Pedro? calle. No anden de boca abierta en la calle. Fíjense bien quién lo persigue. Chavo. Fíjense a ver si hay alguien que Que lo vigila, que lo ve. Si usted se topa dos o tres veces con una misma persona a quien usted no conoce y lo mira, tenga temor. No, no es que le vaya a fajaparlo, ni mucho Oíde. menos. Pero tenga cuidado porque esa persona podría estarlo vigilando. Y si es un órgano venezolano. Adiós, va, vale más. Porque. <ríe> ¿Vale más, imagínate? ¿eh? No, Un órgano bolivariano. Muchacho. Wow. Ahora el peso está devaluado, el peso de venezolano. Sí, pero ¿verdad? los órganos no. Bueno, mire, eh, uno se ríe, pero mire, sí, sí, es sí, preocupante sí. el asunto. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, amado.